Bueno, vamos a charlar de todo lo que sigue pasando con el COVID-19, de lo que sigue pasando con la pandemia, que ha paralizado al mundo, pero que sobre todo a la Argentina le ha dado un, un golpe tremendo eh, desde el punto de vista económico y desde lo sanitario no parece que nos esté yendo mucho mejor por los números, por la cantidad de contagios que hay por días. Tal vez podemos, este, esto se lo voy a preguntar o no ahora a Mariano Arriaga, hablar si los muertos, la cantidad de muertos es excesiva o no es excesiva, de acuerdo a la cantidad de cuarentena que hemos tenido. Ahora parece transmitirse, digamos, la cantidad de casos al interior. Bueno, la polémica también por la vacuna. Mariano Arriaga es eh, médico, eh, su matrícula nacional es 79.283, y también él representa eh, a, un, a un sector que se denomina Médicos por la Verdad, que son una cantidad de, de médicos que están agrupados para denunciar muchos de los negocios que puede haber eh, detrás de, de esta pandemia, pero no solamente denunciar los negocios, sino cómo la propia Organización Mundial de la Salud ha manejado la pandemia para vivir lo que hoy estamos viviendo y no se han seguido otros protocolos que tal vez se enseñan desde la Facultad de Medicina. Eh, hola Mariano, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Muy buen día Maximiliano, muchas gracias por, por comunicarte con, conmigo y con nosotros. Muy amable, gracias. Por favor, gracias a vos por esta comunicación y, y bueno, consultarte. Eh, ¿Qué es Médicos por la Verdad? Bueno, es, es muy simple en realidad. Es un grupo de médicos que nos fuimos agrupando a medida que, que esta falsa pandemia empezó a... Aparecer buscando respuestas eh, de qué estaba pasando, y por qué estaba esto sucediendo en contra de lo que sentíamos, pensábamos e intuíamos y buscando respuestas nos agrupamos en grupos de WhatsApp, después cada vez más grandes, grupos internacionales y cuando España decidió exponerse públicamente con Médicos por la Verdad España, el mismo día nos comunicamos con ellos, ya estábamos en comunicación en realidad, pero decidimos ponernos el rótulo de Médicos por la Verdad Argentina como para tener una espalda de comunicación más clara, y un grupo más unido, y luego de formar el grupo argentino, patrocinamos y apadrinamos grupos en Latinoamérica, eh, si no me equivoco ya estamos en 14 países, estamos por también en el patrocinio del grupo de Estados Unidos con el Reino Unido, uh -huh. una doctora argentina que nos va a ir a representar. Y bueno, estamos a la cabeza de, de Iberoamérica, pero nada más que a la cabeza a nivel representativo, porque esto es absolutamente horizontal. Se entiende. Mariano, ¿por qué es una falsa pandemia? Si vos se lo tenés que explicar a los oyentes y a, la, digamos, a todos los que hoy están atemorizados... ...por lo que se ha hablado eh, este, durante todo este tiempo del COVID-19? Bueno, primero tenemos que definir de qué se trata pandemia. La palabra pandemia. Hace pocos años la OMS estratégicamente cambió la definición. Y entonces la definición, en vez de basarse por cantidad de casos, como era antes... ...se basó en el desparramo de casos en distintos países. Por eso ellos pueden justificar la declaración de la pandemia en base a eso a pesar de que hay muy pocos casos en comparación con otras patologías con las cuales convivimos hoy en día. Uh -huh. si, si fuese lógico esta declaración de pandemia, debemos haber declarado al SIDA como pandemia hace años, por uh -huh. ejemplo. Lo que sucede es que declarar pandemia implica tener un montón de leyes y de um, potestades a nivel político que si no, no las tienen. O sea, la declaración de pandemia eh, permite, por ejemplo, que te paren en una ruta o que te detengan por no usar un barbijo, que si no estuviera declarada la pandemia se les complicaría mucho más. O sea, hay toda una movida política, económica, social, que se está justificando en algo sanitarista para lograr eh, esa, esa primera idea que ellos tienen, lo que nosotros queremos desde Médicos por la Verdad. ...es quitarles el argumento sanitario, porque de hecho no existe. ¿Cómo se lo eh, quitas? Bueno, ¿cómo se lo quitamos? Transparentando, logrando debate y poniendo las cosas como son la verdad objetiva. Eh, no consideramos que tengamos la verdad en nada. que somos buscadores de la verdad. Y lo primero que proponemos y exigimos desde un lugar simple, sencillo, pero con autoridad es que haya un debate científico, político, de lo que está sucediendo ahora. Lo segundo que pedimos y exigimos es no más al aislamiento de los sanos. Esto se declare o no pandemia, es una cosa que no tiene ningún aval científico. A esta altura, hace dos meses cuando hablábamos, parecíamos excéntricos en esta postura. Hoy en día hay autoridades universitarias y del mundo por todos lados Inclusive hace poco el doctor Levite, el premio Nobel de Química francés, viralizó un video de casi una hora en donde explicaba el por qué no tiene que haber una cuarentena y por qué nunca se debe encerrar a los sanos. O sea, hay, hay gente muy galardonada que... Y piensa lo mismo que nosotros o nosotros lo mismo que ellos. O sea, esto no no es un tema de ego, sino es un tema de razón científica. Mariano, Entonces, sí. ahí muy puntualmente, y discúlpame si te corto, pero me parece interesante lo que estás diciendo, sí. ¿quiénes no serían los sanos? ¿Los que están eh, COVID detectados o los que tienen comorbilidades que pueden el COVID, el COVID este, afectarlos? Bueno, excelente tu pregunta. Eh, por un lado, ¿quién supuestamente tiene COVID? Eh, cuando hablamos de estadísticas eh, y de definiciones, tenemos que tener índices e indicadores absolutamente claros, si no nos perdemos en la discusión. Hoy en día se considera una persona infectada al que es positivo un test de PCR. Okay. Este test de PCR tiene hasta un 82% de falsos positivos. Eso, ¿Esto qué significa? Burdamente tiene un grado de error enorme. Por eso, primero los presidentes de África y luego prácticamente toda África se fue de la OMS porque hacían test de PCR, el mismo test que se hace en Argentina, a frutas, sí. a animales y daban positivos. O sea, si nuestro indicador principal de diagnóstico es un test de este tipo, no sirve el indicador. punto uno. No. Nos estamos basando en un cuadro de infectados que no es serio. Punto 2 Nos estamos basando en un cuadro de gente que muere de coronavirus cuando muchas veces muere con coronavirus. Esta gran diferencia en la palabra, que significa? Si yo tengo un cáncer terminal y también me infecté coronavirus, me anotan en el certificado de función que murí, morí por coronavirus. Entonces las estadísticas están absolutamente infladas desde este lugar. Sumado también, punto y aparte, a que eh, esta vidriera que estamos teniendo por representar médicos por la verdad, hace que nos llamen cantidad de colegas de todo el mundo, cantidad de colegas de todo el mundo, y que también dicen que les obligan a poner en certificados de función muertes que no son reales. Esto yo no lo puedo decir en primera persona porque no me ha sucedido a mí, pero sí lo escucho a diario. Con lo cual también tiene que sumar la alerta a lo que está sucediendo. Estamos usando desde la política, y esto es mundial, primero un índice de detección falso, certificado de función, inflados, y encima muchos colegas del mundo que están siendo extorsionados de una manera u otra para aumentar las cifras cuadro de situación que tenemos, tan desprolijo la realidad que estamos viendo, que nos cuesta mucho interpretar cuál es la realidad correcta de a qué estamos llamando patología en este momento. Bien, eh, déjame preguntarte en base a todo esto que estamos hablando, que todo esto que estamos charlando, y también la, la cantidad de desinformación, de contrainformación. Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de médicos, por la verdad, ¿el virus existe? ¿El virus es real? Bueno, esto no tendría que tener ninguna duda. Y tu pregunta es un ejemplo de todo lo que está pasando con lo demás. El virus no está aislado, al okay. menos no está aislado hasta donde nosotros sabemos. Si se aisló en algún lugar del otro lado del planeta, lo publiquen como corresponde y que se llegue al debate científico internacional como corresponde. Bien, porque la Esto información... No ahí está lo que te pregunto, porque la información, o, o lo que uno lee, que tal vez es desinformación, es que China lo habría aislado eso. Eso es mentira. Mira, si, si China, yo no puedo decirte que es mentira porque no vivo en China, pero si China realmente lo aisló, que lo publique... O sea, la ciencia tiene un recorrido, tiene un, una hoja de ruta Okay. Yo no puedo decir que descubrí algo y no probarlo. Se Entiendo. prueba, se demuestra y a partir de ahí se actúa en base a eso. Crecemos en la ciencia en base al debate. Desde que empezó la ciencia y siempre va a ser así. Pero las pruebas hay que tenerlas. No puedo decir, se dice algo y después se desdice, que fue lo que hizo la OMS en todo este recorrido, por lo cual se genera una confusión que alguien gana con la confusión y el que gana es el miedo. Y como el, el dueño de este miedo es el generador de todo este lío, ese dueño del miedo está cada día generando ventaja con estos idas y venidas que no nos quedan claros. Hoy en día el virus no está aislado y publicado desde ese lugar. Nosotros tenemos un grupo de más de 120 epidemiólogos y virólogos que comparten nuestro espacio, entre otros la doctora Bruno, que tanto esa entrevistada de estos días uh -huh. y que nos informan a diario las novedades que están saliendo y esto hasta el día de hoy es así, si vos interpretás que un virus que es un virus es una cadena genética, es como una biblioteca, como las páginas de un libro, y si la mitad, y digo la mitad por decirte una cantidad, de esas páginas no están traducidas, las páginas están vacías, no sabemos de qué hablamos y en esa cadena faltan eslabones para conocer, entonces ni siquiera sabemos cuál es el enemigo en cuestión, lo que sí sabemos es que por ejemplo el doctor Montañer, premio Nobel Francés de Medicina, el que descubrió el, el virus de del SIDA en su momento, él dijo, y esto sí lo publicó, que en su laboratorio lograron decodificar parte de esta cadena y ellos presuponen que eh, hubo encriptada en la cadena del coronavirus parte de la información del virus del SIDA, por lo cual ellos llegaron a la conclusión de que este virus fue generado en laboratorio. Si esto, es así, si esto es así, entonces la intencionalidad de generar este virus también genera la intencionalidad de las consecuencias de presentar este virus. Bien. O sea, si hay una intencionalidad política, hay un objetivo político, entonces, esto es lo que para nosotros es indispensable ponerlo en el debate. Bueno, eso no se... eso te lo sumo y, y te adhiero y quiero tu reflexión en base a lo que estás diciendo. Posiblemente este, esto esté modificado. Al estar modificado hay una intencionalidad. Y te sumo la pregunta, ¿por qué hay tanto ataque para este, las los médicos que tienen un número de matrícula, en tu caso es 79283, que estudiaron lo mismo que el resto de, de tus compañeros, inmunólogos, epidemiólogos, sanitaristas, etcétera, cada uno con su especialidad, pero estudiaron lo mismo, y ustedes que dicen otra cosa, son tan atacados. Por los medios de comunicación Incluyo a mis colegas Son tan atacados por la propia organización de la, Mundial de la salud Son tan atacados Y tan desvalorizados por los propios gobiernos ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta es humana A, esta, a esa pregunta eh, Creo que Es una respuesta psicológica Nunca una postura Aunque sea puesta, debería sufrir ataques de, de, Debería sufrir un diálogo y un diálogo serio ya el ataque implica el sentir no puedo razonar contigo entonces tengo que atacarte ¿qué intencionalidad podemos tener nosotros? y cuando te digo de nosotros, si bien pensamos muy poquitos yo no, no quiero equivocarme en lo que voy a decirte, pero somos miles ahora entonces, si miles de colegas genuinamente sinceramente estamos pidiendo un debate porque no nos gusta lo que está sucediendo ¿y esto qué nos implica? seguramente perder contratos en hospitales por supuesto no, no ganar becas internacionales por supuesto que ningún laboratorio venga a patrocinarnos para ir a un congreso etcétera, etcétera, que así se mueve el mundo médico porque estamos poniendo a la luz toda la situación irregular con la cual estamos conviviendo si este debate genera tanto ruido, pues la respuesta es por qué el pensar y llevar a la luz eh, la situación actual, en todo sentido no médico-sanitario, humana, genera tanto ruido. Mira una cifra que escuché hoy a la mañana en una mesa de debate que me vino desde el País Vasco. Los colegas médicos dijeron, en este momento tenemos... 6 millones de chicos anuales que mueren desnutridos. 6 millones, por Dios. De desnutrición, no de coronavirus. De desnutrición. De desnutrición. Oh. Y ellos se terminaron el debate: ¿Cuál es la pandemia en el planeta real? Eh, por Dios. Por Dios. Si esto es así, que no me cabe duda que se aproxima mucho. Si esto es así, ¿cómo puede ser que no estemos poniendo las prioridades en un país como el nuestro? que produce alimentos para 400 millones de personas y estamos pensando que se duplicó la pobreza y la indigencia desde que empezó la pandemia. Ahora te quiero ¿Cuál es la prioridad que estamos dando? Esto me sale desde el caracú, estimado amigo. Ya esto no es una opinión solamente de médico, que simplemente fue el recorrido de vida que elegí por mi vocación. Esto pasa por ser ser humano. No podemos permitir que esto suceda y que nos engañemos que hay una infección respiratoria y que mueren 6, 7 mil personas que en realidad es lo mismo que murieron el año pasado de cualquier gripe importante o años anteriores estemos poniendo bajo el tapete de la alfombra toda la suciedad de, de la sociedad y no hacernos cargo de lo que tenemos que hacer lo que estamos pidiendo médicos por la verdad es buscar la verdad eso no debería ser cuestionable debería ser aplaudible y si cuestionan a cada persona, si lo quieren cuestionar a Mariano, pues que los cuestionen. Yo soy un, una simple persona, pero no pueden cuestionar la idea de buscar la verdad. Y si alguien cuestiona la, la idea de buscar la verdad, es que algo esconde. Mariano, y en esa idea de buscar la verdad, te pido el análisis, porque vos recién dijiste que es muy posible que el virus haya sido modificado. Al ser modificado, me dijiste, puede haber una intencionalidad política. Y, te lo traigo. y también leí por ahí en alguna información que, eh, bueno, obviamente detrás de, del punto de vista económico puede estar la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud tiene financiamientos privados. ¿Quiénes serían los que aportan ese financiamiento privado para la Organización Mundial de la Salud? ¿Y por qué eh, o cómo lo linkeás con la cuarentena más larga del mundo en la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández? Te voy a contestar. No te, eh, A ver, se te, te fue. A ver, ahora... Te voy, ah, sí. Sí, sí, te, te voy a contestar a todo lo que me decís, pero te hago una pequeña reflexión antes. ¿Me escuchaste? No? Sí, perfecto. Eh, esa información está disponible para todos. No hace falta haber pasado por la UVA para llegar a esta conclusión. Está disponible en Internet realmente para todos y creo que es indispensable que toda persona que quiera tener una conclusión seria se ocupe de investigar dónde está la información. ¿Qué sucede con la Organización Mundial de la Salud que vos me decís? Tenía dos patrocinadores importantes. Uno era el gobierno de Estados Unidos, que Trump decidió irse, como todos lo sabemos. Uh -huh. El segundo es Bill Gates, que uh -huh. ahora es el primero. Ahora, este señor Bill Gates, que tiene una fundación que procura vacunas para el mundo es el abogado de parte y a su vez es el fiscal en la parte. Si acá no hay un conflicto de interés que aporta el dinero y el que genera el consejo, si esa vacuna se da o no para que yo tenga un gran negocio al vender la vacuna, pues ese signo de interrogación lo tenemos que tener todos, no solo un médico, todos. Esto es así. El otro punto... La Organización Mundial de la Salud genera protocolos. ¿Eso qué significa? Genera un listado de acciones que debemos hacer ante un problema. Esto es un mando, es un mando vertical. Y esto se si usted tiene que hacer esto, esto, esto, esto. No pienses. Porque si pensás, fíjate lo peligroso que es. ¿Qué pasó en Italia? En Italia pensaron los médicos y pensó el Estado. Y luego en España también pensaron... ¿Y qué hicieron? Hicieron autopsias. El protocolo ¿no? decía no hacer autopsias, incineren los casos. Esto es tan peligroso, y te lo estoy diciendo con ironía, es tan peligroso que tiene que incinerar. Pues dudaron e hicieron las autopsias. ¿Y yo el resultado de las autopsias del Estado italiano que dio? que dijo? Que las muertes no eran por neumonía, señores. Las muertes eran eran por un trastorno hemato. Y de coagulación pulmonar Con lo cual la recomendación era No usar respiradores uh -huh. O sea, el mundo estaba en una carrera De buscar respiradores Y de fabricar respiradores Hasta la en Air Motors en Estados Unidos Se dedicó a hacer respiradores sí. de, de Y estaban no... diciendo No hacer respiradores en estos casos Pues vino un segundo protocolo de Italia Donde decían Sabemos cómo tratar esta enfermedad Corticoides, esto, esto, esto Sabemos cómo hacerlo, colegas, se los estamos proponiendo. En España hicieron lo mismo y llegaron a las mismas conclusiones. Lo mismo está pasando en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Tenemos que seguir un protocolo de la OMS, que tengo todo el derecho de dudar la intencionalidad del por qué me dan ese protocolo y hasta qué dirección pretenden que sigamos. Pues no. Si un protocolo va en contra del criterio, y ahí sí aplico lo que estudiamos, porque si no, ¿para qué estudiamos? Si no es para tener un criterio propio y poder dudar de lo que nos están diciendo. Mañana nos van a decir, coman vidrio para tener buena digestión y lo vamos a hacer. Entonces, este protocolo hay que dudarlo, por supuesto que sí. Por ejemplo, por esto que acabo de nombrar las autopsias, pero hay un montón de otras cosas. ...que hablan a favor de la duda... ...por ejemplo el uso del barbijo... ...que en un momento dijeron... ...hay que usar, después no hay que usar... ...después de vuelta hay que usar... ...generando la duda... ...un barbijo de la uso, del uso y manera... ...que se está usando en Argentina... ...no tiene ningún... ...asidero científico... ...un barbijo por ejemplo... ...tiene que estar hecho con un producto... ...una tela y una porosidad adecuada... ...por eso hay barbijos autorizados... ...para quirófano y otros no... ...no es cualquier tela... Un barbijo tiene que estar limpio, limpio a nivel estéril. Y tendríamos que estarlo lavando continuamente. Un barbijo se usa para las personas enfermas que no contagien, no para las personas sanas. Es contraproducente en una persona sana. Mariano, Por eso eh, que tuvieron que desdecirse. ¿sí? Est estoy abusando de tu tiempo, pero para finalizar, eh, te preguntaba, ¿cómo lo linkeabas en Argentina con la cuarentena más larga del mundo? Si crees que el gobierno... Eh, eh, está, digamos, eh, de alguna manera beneficiándose con esta cuarentena por algún motivo, eso es una opinión este, que, que, que te la pido, si es que la tenés, y por el otro lado, eh, todo el mundo está muy esperanzado en la vacuna, si vos no le pondrías tanta ficha a esta vacuna, por todo lo que me estás contando, y, y estarías de acuerdo con lo que dice la doctora Bruno, de avanzar hacia una inmunización natural. Bueno. De atrás para adelante por supuesto que estoy de acuerdo con la doctora bruno y y cualquier ciencia seria del mundo también está de acuerdo con ella o sea es cuestión de investigar de analizar y, y van a encontrar eh, el argumento necesario y fuerte por ejemplo el doctor levitt el premio nobel de química eh, francés que dice tiene exactamente las mismas palabras el, el segundo punto que me decías, eh, si la pandemia se va a levantar cuando esté la vacuna, ahí vemos qué es lo que están diciendo nuestros políticos. Ahí vemos la intencionalidad. O sea, están poniendo a una vacuna como razón de ser de todo esto. Porque no hay una razón de ser de pandemia. Ni por el número de casos, ni por la mortalidad de casos, ni la comparación de esta patología con otras patologías con las cuales estamos conviviendo. Entonces, si no hay una razón médica para hacer esta, esta movida social justificada en lo sanitario, pero sí tenemos un objetivo de poner la vacuna, habría que ver cuál es el interés que hay detrás de la vacuna, mucho más allá del discurso que la eh, sería algo que nos curaría o algo que nos prevendría, que sabemos que no es así. Punto y aparte. ¿Qué sabemos de la vacuna? Esta vacuna, a diferencia de otras vacunas, hecha con ácido nucleico sintético, eso significa material genético, eso significa que no sabemos hasta dónde pueden llegar los efectos secundarios de una vacuna de este tipo. Pueden modificar mi generación, la de mi hijo, la de mi nieto, la de mi bisnieto, y no lo sabemos. Esto es así, no sabemos, necesitamos debate. Otra cosa, toda vacunan como lo saben porque está por todos los medios esta información, necesita un montón de etapas de autorización y de control esas etapas duran años esto no es ningún secreto si esta vacuna la quieren autorizar en meses pueden pasar dos cosas o la vacuna estaba diseñada cuando diseñaron el virus en laboratorio y toda esa teoría es cierta, esa hipótesis es verdad, hicieron el virus e hicieron la vacuna hace mucho tiempo atrás ...porque no creo que vayan a diseñar un virus... ...sin tener el antídoto para ellos... Uh -huh. ...si esto es verdad... ...puede ser que haya una vacuna... ...pensada con tiempo antes... ...si no es verdad... ...no hay un tiempo físico para hacer la vacuna... ...entonces lo que nos están dando... ...es algo tan altamente inseguro... ...que la cura... ...es muy probable... ...que sea mucho peor que la enfermedad... ...y otro punto de aparte... ...y esto pensando que en la vacuna solamente quieren un control desde lo biológico y no de todo esto que estamos escuchando que tal vez sea posible que la vacuna tenga otro interés. Muchas veces hemos visto que detrás de campañas sanitarias el poder de los laboratorios y de la economía es tan grande, recordemos que los laboratorios mueven la segunda economía mundial después de las armas, mm -hmm. es tan grande esto, que muchas veces no dan la cura con rapidez si no hacen que seamos dependientes a tratamientos durante muchos años o que un problema traiga otro problema para ya tener la solución al problema y venderla también que esto ha sido así en la historia de las últimas décadas entonces tenemos que tener la cabeza abierta y tenemos que tener un planteo concreto y sincero en la mesa de lo que está pasando Fierizo. a nivel, como ustedes están preguntando a nivel de política nacional, genera una conveniencia para un grupo la verdad, me desespera el no saber la respuesta porque toda respuesta es terrible si yo sé que una pandemia está llevando a duplicar o triplicar la pobreza y eso va a implicar desnutridos y va a implicar que aumente la mortalidad infantil en números tremendos la verdad, la respuesta a una pandemia injustificable es tan dolorosa, es tan doloroso que alguien pueda sacar ventaja de esto que no te imaginas la cabeza para pensarlo. Y a veces la respuesta es tan dura a nivel del alma y no la podemos aceptar. Está, no podemos aceptar que alguien quiera generar pobreza y dolor en la gente. Esto es lo que está pasando. Esto está, pasa en cada barrio del país. Está esto sucede, sumado a que hay gente que sus enfermedades crónicas no las pueden tratar, sumado a que no podemos acompañar a nuestro abuelo cuando se está muriendo esto está pasando hoy en día está clarísimo, Mariano, te agradezco te agradezco mucho, me quedé sin tiempo estamos sobre las 12 del mediodía pero la verdad que creo que quedó muy claro toda tu exposición te mando un abrazo enorme y bueno, este, seguramente no sea la última vez que, que charlemos te mando un abrazo bueno, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Eh. Mariano Arriaga este, charló con nosotros en la mañana de hoy. Él es médico eh, de Médicos por la Verdad, eh, matrícula nacional 79283. Valehuaychú, ciudad de todos.